...nuestros estudios ya, don Juan Pastén... ...a quien vamos a saludar este 10 de mayo... ...felicidades don Juan. ¿Cómo le va? A saludarlo. Gracias. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Cómo ha pues, estado usted? Bien, bien. ¿Y dónde está la Salteña de Coca-Cola? Enseguida va a llegar pues. sí. ¿En todos lados están dando Sí, pues es como el Día del Padre, Sí, más o menos, puro Salteña, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo me comprometí con usted ayer a traerle un compacto de... ...el Real Madrid y el Ciri... ¿Sí? ...que es, bueno, el partido, el mejor partido... Un partidazo que tiene a los dos mejores equipos del planeta. Entonces vamos a verlo, a revisar a ver. imágenes de este partidazo que ayer concitó el interés Mundial. Hoy juega los italianos, juega el Inter y juega el Milán Para definir italianos. cuál de los otros, cuál será el próximo finalista. Pero esto Porque es de y, de y vuelta esto, también, sí, ¿no? y de vuelta. La próxima semana se van a jugar ya en, en England para ver quién está. Eh, está igualaron el partido un, un primer tiempo muy bueno del equipo inglés. Esos, esos partidos que que te, a ratos te terminan aburriendo, o sea, ta, ta, ta, viendo la posibilidad que alguien se equivoque o un remate en media distancia. Eh, yo creo que esto es lo que tienen que mirar los técnicos bolivianos para ver. Mira, fíjate cómo juega con línea de cuatro, ¿no? Y, y, y tienen un central que cuando sube alguno, el, el volante central, que es Cross, baja y se transforma en el cuarto defensor. Sí. A Mavisca, por ejemplo, que hablábamos del chico este. De, ...del lateral del Bolívar... ...que te decía yo que sube cuatro veces... ...Amavica sube cuatro veces... ...pero cómo es importante, ¿no? ...en la marca... ...y además cuando se equivoca... ...porque se equivocó él... ...y eh, en una pelota... ...y le terminaron haciendo el empate al Madrid... Mira esta jugada... ¿Eh? ...mira cómo sube... ...entonces te genera el caos... ...y ¡Bum! está Vinicius Jr... ...un zapatazo espléndido allí... ...cuando mejor jugaba el equipo inglés... ...imagínate que tenía 32% de posesión... El equipo inglés. Eso es lo que eso es lo que aquí tantas veces he dicho y es que la gente no te entiende. Eh, lo que dice Guardiola, que cuando fue Guardiola al fútbol alemán, eh, el tema de las bases y los descansos. Sale a Mavisca, yo no creo que veamos la jugada de nuevo desde atrás, y toca para Modric. Modric esperaba, toca devolución de y pasa. Es una es, pared. Es una pared, pero no. Eso es... Eso se, tú, cuando están cerca, o sea, los laterales van por la banda pegada a la línea y los interiores ¿ya? van y la utilización el vértice del área, esa es la, la línea imaginaria, entonces porque si no se chocarían todos entonces ahí es una jugada espléndida y ahí está el zapatazo, aquí hay una uh, y se ha prestado para mucho ¿eh? la pelota antes del gol sale por línea lateral pero claro, el bar no se puede meter en esto eh, ahí se equivoca Amavis perdón se, se equivoca eh, Camavinga, Amavizca. Bueno, Amavizca sí, era un, en la salida, un, ¿no? un volante izquierdo que tenía el Madrid cuando jugaba Zamorano. mira vos me acordé uh -huh. de él. Se equivoca en la salida de eh, Camavinga. Pero antes de esa jugada la pelota había salido fuera del terreno de juego por línea lateral y el árbitro no la había cobrado. Angelote había reclamado y no le habían dado bola. Y bueno, después se armó una polémica impresionante. Y espectacular. Ah, Benzema, ¿no? que no pudo... Y después el Madrid, que jugó muy bien el segundo tiempo, va a tener muchas opciones y muchas oportunidades. Hay dos jugadas allí, el cabezazo. Eh, la pelota pedía en posición adelantada. Pero como no es gol, y finalmente fue impulsada fuera no, no, no va a la revisión. Y ahí está, otro zapatazo. Y esta vez responde muy bien el brasileño. May, que había ingresado en el segundo tiempo. Un balazo, mirá. O sea, básicamente son jugadas en las cuales te apremian tanto ¿eh? que están, parece un juego de ajedrez. Sí, sí, sí lo o mismo decía. Un juego decía, de damas, por hacerlo más fácil. Uno te equivocas y te, te hacen te coronan rey. Sí, Reina. lo mismo decía ayer mi papá, esto parece un partido de ajedrez, no, al toca, principio porque izquierda. tan estudiado todo que van viendo por dónde van a entrar. Realmente, interesantes, ¿no?, este tipo de partidos. Pese nadie a que mucho escapa, toque... Nadie se escapa. Claro es. es decir, tiene que ser algún genial, algún tipo fantástico, que de un 2x3 se despegue, ¿no? Por claro, eso y logre esos remates. Por eso Vinicius Jr. es un fenómeno, ¿no? Es, claro. es un jugador que el primer tiempo estaba jugando casi como lateral. ¿Por qué? Porque era tan grande el asedio que tenía el City que, que terminó jugando casi en una posición, pero esperando, aguantando a ver el rato para poder marcar, y como que lo tuvo y marcó y definió. Claro, y tener la capacidad como equipo de sostener toque, toque, toque, hasta lograr esos espacios sí. es importante, porque usted decía, claro, se comienza a desesperar, especialmente en nuestro fútbol, dos toques centro. Porque ya no saben qué más hacer. Es lo que estábamos hablando. Sí. A ver que se fijen. Fíjate, los pelotazos entre línea Ahora, básicamente, lo otro que utilizan mucho es el remate de media distancia a la frontal del área. Cosa que aquí antes servía para ganar partidos y ahora parece que se olvidaron todos de que es pateando. Quieren tocar, quieren... Sí, quiere llegar hasta el área chica para meter el gol, ¿no? Lo vi a Modri ayer, eh, quien lo conociera Modri y dice, pero Modri, ¿por qué tan atrás? Porque, bueno, tiene, podrá ser el 10, el más habilidoso, pero tiene que salir y marcar desde atrás, porque hacen dos líneas de cuatro, imagínate. Y ni siquiera Vinicius, que es el mejor jugador del mundo, ya está en esa posición. Porque al otro lado, había que aguantar a los Haaland, ¿no? Sí. Y el central, el inglés, el Morocho, no lo dejó nunca ni, ni tocar la pelota, ¿no? Sejalán es un fenómeno, ¿no? tuvo dos, dos oportunidades, tuvo le pegó mal a la pelota. Tremendos pero, jugadorazos que ahora se han visto. Y claro, con eh, estas semifinales y estas Champions, yo creo que quedan un poco enterrados las figuras de Messi y Ronaldo, ¿no? No, pero, pero vos ves la televisión espía en Argentina y hablan Champions y aparece la foto de Messi. ¿Quién es Messi? No está ese? Messi. Ya no figura. Es Modri ese, ¿no? Tiene una pinta de, de esos eh, chicos malos. De la mafia, mira este, ¿no? Sí. no bueno, este no, este soy yo, <ríe> pará, este. ¿eh? Pero es un jugador, ya tiene 37 años. Sí, tremendo. Obvi 38 sí. y es un crack, ¿no? tiene Haaland, una, tiene Tiene un año menos, menos del que tiene Messi. Que se dice que va a un equipo... Eh, Árabe. Árabe también, ¿no? Que le habrían ofrecido 500 millones de euros por año. Es una barbaridad. Y eso es por plata nada más, ¿no? Porque si queremos calidad de juego, tendría que quedarse uno de estos equipos para lograr otra Champions. Sí. Para Mira que la tomita esa no me gusta. ¿eh? ¿Sí? Para esto es muy pelado, gracias. <risa> Hay que decir tipo Julio de Iglesias, haceme esta o haceme la otra. ¿no? Claro. Nada. Usted ya no puede hacerse las trencitas de Haaland, ¿no? No, no ya no. Porque me vería ridículo. Sí. Que pero... así nomás me veo ridículo con esta pelada. Tuve ¿Tú ¿Tú que hacerlo. No puedo hacer. Claro, Entonces, hay que cumplir eh, la, la, sí. la palabra. Eh, y vamos a ver cómo le van los italianos hoy. Sí, pero... también partidazo se viene hoy pero, pero es una pena porque debió haber jugado la final de Champions el Real y el ah, City. Se viene la, la, el partido de vuelta. La próxima semana. ¿Cómo cree que le va a ir? ¿Localía va a tener el City? Pero es una ¿Ayuda localía, o no ayuda? Es, pero aquí es no... una localía que no existe creo que en este tipo a este nivel de fútbol y el no, tema de las localías no vienen a jugar al, al alto pues hermano mm. ¿No? ni juegan en la paz donde le echan la culpa a todo claro, a la que la altura luna, que el oxígeno que, que la, la vaina gente, que esto que lo otro frío. no no no allí se juega todas las canchas son iguales hay un tema de, de, de, de hinchada pero a esos tipos que ganan tanto dinero ¿qué, qué les va a importar que alguien los insulte de vez en cuando no pasa absolutamente nada sí. hay una leve ventaja digamos por no, la hinchada para el City, pero yo no... no, no ¿Y el creo. nivel de fútbol, cómo ha visto? Yo lo he visto mejor al Real, no sé qué dice usted. Fue un muy buen segundo tiempo. Sí. El primero sí fue del, del City. El problema es que el City, con tanto toque, tanta cosa, tanta, ta, buscando, eh, buscando, qué sé yo, eh, por medio de la frialdad y la definición, cosas que de repente es muy automatizado. Sí, muy Entonces, estudiado. vos no sabes quién se va a desprender. Si se va a desprender, Bernardo Silva, si se va a desprender, Halland, o se va a desprender el otro, el, hay un zurdo que es un jugador interesante. ¿eh? Pero ayer no, no rindió porque lo marcaron muy bien. Entonces, The Bird, Ese The Burn es un crack. en la sí. mitad. El chocazo ese le pega, pero. El que metió el gol. El que metió el gol. Sí, sí. Es. Y el arquero del Madrid, que es un arquerazo, ¿no? Tapó yo, un par de tremendos tiros. Yo pensé que el Madrid iba a tener dificultades defensivas, pero uh -huh. los dos centrales anduvieron muy, muy, muy, muy bien. Difícil. cada cual mientras haga su tarea esto no va a pasar ningún bellaco se te escapa como se arrancan los de acá aquí vos lo ves Batman es lateral y resulta que quiere jugar de, de centro atacante entonces la cosa no rinde o sea hay que ser ordenado hasta para armar eh, sensaciones en contra del rival educados no, ¿no? ahí va respetando o sea, el orden que se les fija claro como allá viste, visto ¡Tin, tin, no se mueven y siguen tocando hasta que surge la posibilidad del pase profundo o el remate de distancia y, acá, y se marca. Así está. Eh, son tácticas. Tácticamente son muy ordenados. Aquí no hace lo que le da la gana cualquiera. Pero bueno. Bueno, entonces, para el próximo, ¿qué dice usted? ¿Manchester de Manchester o el Real? Uno siempre tiene alguna, qué sé yo, alguna ¿Inclinación? Afición, inclinación por, por los españoles más que por los ingleses, ¿no? Bueno. Eh, pero yo creo que, que, que el técnico del equipo inglés ya merece una, una Champion con este equipo. Porque los árabes han invertido mucho dinero en este equipo en el Manchester City, porque es de los árabes, y bueno, necesita ser campeón alguna vez, ¿no? Guardiola hace rato que no es campeón de Champions, sí. y lo han llevado por, por lo que hacía en el Barcelona, ¿no? Bueno, pero ya, ya pero hemos visto le, que ese le, tema el, de las en figuras... El, en, el gol, en el gol la pelota había salido por línea lateral, ah, y eso esa no es mismo, la discusión no. que hay sí. ahora. Entonces ahora hay que ponerle un chip a la pelota, no solo por la línea del arco, sino que por las bandas cuando se pierde para que el árbitro se entere. ¿Entiendes? Claro. Bueno, pero el, le decía, ¿no? las figuras, el cúmulo de figuras no siempre va a dar un buen resultado, sino el PSG donde estaría, claro. ¿no? Con nombres alcanza a pasar una guía telefónica. Claro. A veces no alcanza a pasar un, un equipo de fútbol. Si no, pregúntale a tu equipito. Sí, por eso. ¿Sí? Es una lista de buena fe, pero después qué. Claro, la cosa no se ¡Oye, mira! Ahí está. Atlético Club Milan. Ese es mi equipazo. Ese me gusta. Amigo. ¿Y yo cree soy, que... yo pues, soy poco afecto de. ¿De qué sé yo? Del Milan. De tener inclan... No, Ajá. inclinaciones por, por, por equipos que están lejos, ¿no? A ver. te ¿Ah? voy? Pero me agrada. Ese yo de hace 20 años cuando fui la primera vez a la cancha del Milan. ...y luego me compré una camiseta, carísima son... ...no es como aquí en el estadio Hernando ...que la pillan 70 pesos... Yes. ...y después que pierde el equipo hasta en 50... En, ...enganchas una, ¿no? <risa> sí. Dos por uno le dan a claro, salir yo, del y, <risa> sí, ...y además yo tengo que comprar dos... ...porque viste que soy medio ancho... Entonces, claro, necesita... ...con dos claro. quedó perfecto... ...pero bueno, vamos a, eh, a... la presentación que hace, cambiamos de tema... ...vamos a hablar de 10 tronques... A ver, eh, ...en factura realidad. ...volvamos presentó, a nuestra realidad. Volvemos a la realidad... ...presentó a Claudio, a Claudio Viagio... Escúchalo. ¿Cómo lo presentan? A ver. Nos llegaron muchas carpetas a, a, al club, a, a mi despacho, a, a varios dirigentes. Eh, obviamente los antecedentes del Pampa. Es el eh, técnico que nos eh, deja en Libertadores con el primer puesto, reclamando nosotros aún la posibilidad del campeonato del anterior torneo. Bueno, la duración del contrato... Eh, estima primeramente eh, este esta gestión pero con una cláusula preferente para que no se nos escape no nosotros creemos firmemente en que las relaciones no se construyen base a obligación creemos que la obligación debe ser una corresponsabilidad creo que en pocos clubes se firman contratos con técnicos pampa y este es uno de ellos por respeto al y además al nivel de personal que tenemos pero eh, yo creo que el tiempo te da eh, la posibilidad de, de quedarte, de marchar, las circunstancias. Eh. Si un día se va el Pampa a un club, a un fútbol mucho más competitivo, seguro también nos sentiremos, sentiremos felices. Somos el primer club que ha exportado un técnico. Somos el primer club que ha exportado un técnico. Somos el primer club que ha exportado un técnico. O no sé si alguien exportado hace muchos años, no recuerdo. Pero eso es un motivo de orgullo porque se nota que el trabajo que hacemos es serio y es responsable y los ojos de afuera están puestos acá, entonces, pero hay un sentimiento distinto en lo que hemos encontrado tú y yo y el directorio y el cuerpo técnico del Pampa, y hoy se vuelve a dar fácilmente gracias a esto. Dios ha dado la posibilidad de que las circunstancias te liberes días antes de la anunciada partida de Rescalvo y, y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Qué te parece? Estos son mentirosos, son chantas. Estamos exportando técnicos, por favor. Ahora dicen que la rescisión ha costado 180 mil dólares, pero que esos 180 mil dólares entren por medio del Banco Central porque estamos hablando de una exportación, ¿no? Claro. Tanto, tanta falta que nos están haciendo el tema de las divisas. O es que cómo Rescalvo va a pagar los 180 mil dólares de la exportación. O sea, eh, a mí me daría vergüenza decir que estoy exportando un técnico que se va a otro equipo porque le han ofrecido unos mangos más. Y ahora otra cosa. Lo que no dice este caballero es que el Pampa-Vallo, que terminó primero, es cierto, y los últimos partidos no le estaba yendo bien el año pasado, eh, se va del club porque le pidió un aumento al Factura. Mm. Y el Factura no le quiso dar un aumento. Entonces, por yesca, el Pampa se va. Claro. El Pampa creo que ganaba 11.000 o 12.000 el año pasado. Y pidió 18 Entonces le dijo que no. No le aumentó el sueldo al pampa, por eso la, que dice que, que, que los cariños, los amores, huevo, hermano, sí, no, no. está caro el huevo, pero esto es huevo, ¿ya? Eh, esto es mentira, es falso. Entonces lo trajeron a Rescalvo en 14, incluido al perrito, venía por los 14, porque Rescalvo estaba sin trabajo, lo habían votado del Emelec, le habían pagado 600 mil dólares por indemnizarlo, entonces el tipo tenía plata un poco más y venía a jugar, venía a dirigir gratis. Mm. Y siguiendo lo mismo de Rescalvo, que se fue de Independiente, se fue a Melec y después de Melec lo votaron por malo. Entonces aquí lo trajimos, le dimos notoriedad y el tipo se terminó yendo a México. Pero no es exportar. Claro, es exportar. él se va por, por el currículum que tiene. Además, ha estado en equipos buenos dirigiendo. No, no, no. Viene, le ha ido mal al tipo. Aquí es la ¿Sí? única parte que le ha ido medianamente. Mm. En Melec lo votaron por malo. Y en Independiente del Valle se va pero tampoco había ganado nada. Y se va independiente del Valle, sale campeón de la Sudamericana, de la libertadores imagínate. Ojalá que se fue este fulero y Strong le vaya mejor. Esperemos, ¿no? Porque de exportación no hay nada. Creo que es más un abandono no, al equipo por malos. Lo está dejando por yesca, por muerto los está dejando. Así no más de fácil. Bueno, bueno eh, ¿qué dijo Valle? Escúchalo. Escúchalo. Te vuelvo a repetir, estoy contento. Lo de Always fue un paso muy fugaz, eh, rápido, pero fue un paso eh, muy fugaz, eh, rápido, pero para mí bueno, no creo que haya sido malo, de seis partidos se perdió uno solo, eh, un equipo en formación, y bueno, nada, hoy agradezco también a a la gente de OUBA que me dio la posibilidad de volver a, a, a Bolivia y estar más cerca del Tigre, a la gente de Uruguay, que me dio la posibilidad de volver a, a, a Bolivia y estar más cerca del Tigre, a la gente de Uruguay, que me dio la posibilidad de volver a, a, a Bolivia y estar más cerca del Tigre, y bueno, hoy estoy en el Tigre, tengo que pensar en Tigre, así que estoy sumamente contento de estar acá, así que no, no tengo ningún inconveniente con tomar el timón lo antes posible para, para poder dirigir este, ya mañana, ¿no? Estoy más que feliz de estar... De, Nuevamente la institución, comprometido con la causa, comprometido con la causa, comprometido con la causa. Así que con toda la responsabilidad me siento muy capaz de, de, de poder poner nuevamente al tire donde se merece. ¿Qué te parece? Comprometido con la causa. Y ahora lo, lo otro, o sea, habla como, como esos enamoramientos, o sea, como que tu ñata te dejó y no te quiso y... Te viniste a otro lado para estar cerca de tu Eso es lo que está diciendo. Claro, pero le agradezco gracias a Gracias al ex. tigre, claro. perdón, gracias a Olway que lo trajo para él seguir estando cerca de, de, de Diestrón. ¿Cómo puedes decir? Semejante estupidez, ¿no? Sí. O sea, que le agradezco a al Olway. O sea, vino a Olway pensando en Diestrón. Que sea, nunca trabajó bien en Olway porque estaba pensando en la posibilidad de, de, de volver a Diestrón. Estaba Allway, chequeándole ¿no? al tigre. Imagínate. Cuando bueno. estaba saliendo con el Olway. Es un adúltero este. No. Y la otra, estamos comprometidos ¿Qué comprometidos? Si él hubiera estado comprometido con el proyecto El año pasado cuando en Diez Trongues No le quisieron ofrecer el aumento que él quiso Hubiera aceptado por menos dinero Y se hubiera quedado Si tanto le fascinaba el proyecto, ¿no? Claro, claro cuidado que esté mirando a Bolívar Por si acaso, ¿no? Para que no, nosotros sí. tengamos que estarle agradeciendo gracias. al tigre Claro, Gracias a Diez Trongues eh, estu Estuve cerca de, de Bolívar ¿no? O sea, uh -huh. Y que es lo que siempre quise, ¿no? Pero lo único que falta sí. que salgan a decir, ¿no? Sí. Se da cuenta que la gente habla tonterías a veces y ni siquiera sabe. A ver si lo, me lo pueden poner en la imagen y me abren en el plano donde está el bus. Si fueran tan amables. No, no, primero vamos a ir con esta. Eh, el factura aprovechó el momento de, de, de, de, para mostrar el escudo de relieve. Te lo voy a mostrar. A ver, ¿qué es Por el favor, escudo dale. de relieve? Mira vos. Ahí, para ahí. Pausa. Pa, pa. Ahí está. Ese es el bus que tiene 10 tronques. ¿Ya? ya, que dice que lo consiguieron con canje. Por eso que le hacen publicidad. La próxima conferencia de prensa lo van a hacer que si yo, en el patio de comida del club, pero con el micro atrás. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarle publicidad. Este micro no sirve para la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Usted sabe que los vehículos tienen que tener o caja, eh, perdón, eh, corona, corona montaña, de montaña o corona costa. Sí. Este tiene corona costa. Claro. El día está que bien vayan para a Chile. jugar al alto... ¿eh? ¿Esto está bien para Chile, le digo, al nivel no, no, del mar? No. Santa por el, la Cruz. corona de costa. Ah, Santa, que Santa Cruz, Cruz sí, la... Santa Cruz eh, qué sé yo... Eh, aquí caminan, sí, anda. Pero a ver, que le, le métele la, la, la Loaiz. La Loaiz. ¿sí? sí, ahí se no. murió. ¿Los de derecho han que salir a empujar? Tienen que salir a empujar. Y si no, <risa> van a tener que acomodarlo. Yo te digo que los vehículos no, no caminan acá. La marca puede ser fantástica, puede ser buena, pero no es un vehículo acorde a la ciudad de La Paz. Es un tema de de caja de perdón de Corona Montaña. Realmente es parte también del proyecto de generar un poco de ejercicio para los no, eh, no, no, los no. jugadores. Imagínense, la se van a tener que bajarse los jugadores y empujar no, el bus no. hasta la esquina. Usted se está yendo para el otro lado, me está tergiversando <risa> lo que le estoy diciendo yo. Aquí hay un tema. Aquí han recibido un vehículo que no sirve. ¿Ya? cualquier rato le van a tener que meter en alguna calle empinada y ahí se quedaron. ¿Ya? A ver el día que vayan al alto. Y es que no suben por los sitios donde cueste menos subir, claro. pero terminan perdiendo por al cover. O llegan en taxi, o en trufio, van a llegar. A eso, es lo que, <coughs> a eso es lo que hago yo referencia. Que el vehículo no es apto para la ciudad de la paz. Pero no, no les costó, creo. No, sí. no, pero sí. Así que porque es gratis. Tocar, claro. Pero, bueno. No sé si costó o no. Porque aquí no, lo que menos hay es transparencia con el manejo de las cosas. O es plata que no es de ellos. Yo tampoco creo que la empresa dé un, un, un bus entero gratis solo por publicidad. Sí, yo lo creo. Bueno, atención que le vamos a mostrar este, el escudo con relieve. A ver, vamos con eso. Nuestro escudo en relieve con nuestro tigre y el símbolo de nuestra institución. Gracias. A ver, vamos a ver el. Vamos, queremos verlo, el, el tigre, ¿no? A, ayer le hemos, le hemos roto, qué sé yo, el alma. Mira, para empezar, a ver, yo tengo dos amigos que vienen en el alto, me llamaron por teléfono anoche. Tienen dos cholet ellos. Mira, me dice, el tigre que tengo yo aquí en mi casa es más bonito que ese. Sí. No es 3D. Es muy ordinario eso, ¿no te parece? ¿Eh? Mira, el de la azucarita, ese es más bonito, ¿no? Sí. ¿Eh? Es más, mira, ese tigre más viejo que yo no tiene ni diente, hermano. Sí. Tiene los dos los, los do colmillos y después no de tiene más. O sea, eh, el rato que tenga que cuyicar el, el tigre, sabes qué? ¿Dónde va a mascar? No, ¿eh? no tiene que para mascar, hay que hacerle una plaquita. Un... No tiene, hay que hacerle una placa este, ¿no? Sí. Ahora, te juro, en, la, en, en Alacitas hay tigres más simpáticos. Ah, Dicen que este lo habrían comprado en alacita en el último día. Ah. en el... ah, sí. Pero ellos dicen que es en 3D, una dimensión, olvídate cualquier cosa. Pero yo creo que esto es una... A ver, no le puede faltar el respeto ¿Cuánto a la institución. Habrá costado? No sé, por eso te digo, no hay transparencia. En cuanto, a ver, mirá el otro tigre al lado, mirá cómo está llorando. ¿eh? Y el monucho de la película dice, no lo puedo entender. Ese es el tigre. En el cholé de mi cuate ahí, que tiene allá arriba, hay uno más bonito. Y eso que te lo hizo de yeso otro un compadre que tiene una empresa de estas, ¿no? Se lo regaló. Imagínate. No, ni, ni, no tiene ni muela el pobre Tigre este, ¿no? Sí. Y todavía hacen todo el acto para oh, entregarla. mira la... Mirá vos, le pusieron el un bandido eh, más grande que Carpa de Circo para darle realce a esto. ¿Para ah. qué? No, no, la verdad es que no, no. Pero así están las cosas en el poderoso T-Strong. Bueno. El técnico que dice que le agradece a Olway para que permitió que esté... Con el tigre. Con el tigre. Claro. Y el otro que dice que están exportando técnicos. Te puedes dar cuenta. Claro, y, y, y terminan con el cherry, el escudo en 3D. Y de paso te la cuento yo la película del bus. Y listo. Como que no aciertan mucho. La película completa. la <risa> otra vez hubo un problema cuando se agarró a puñete el presidente con bueno, ahora presidente, en ese tiempo no, con un ex directivo del de cuadro de diez Trongues, con Telles, cuando pelearon en la calle, en la vía pública. Porque este creo que le, le, le pateó el auto, lo demás. Tenía un cacharro. Yeah. Lo único que cambió en diez Trongues es que ahora el presidente, ni siquiera le ha sacado los plásticos a la vagoneta que está estrenando. Por ahí es intercambio también. No sé. Solo le comento a modo de chismes. ¿Eh? ¿Eh? porque claro. dice que la plata y la panza no se pueden esconder. Claro. Ahí ¿Eh? la situación complicada entonces por la que está atravesando el tigre. Imagínense el semejante acto que se ha hecho para estas cositas. Presentar al que agradece al Olweis. Hay que mostrarle hay que, que le agradece al Always, la posibilidad que gracias al Olweis él está aquí de cerca siguiendo la ley de Stronger. ¿Eh? Bueno. Ahí está la infidelidad. Hay que comprarle muelas que llevaron al dentista, el tigre este. Tigre viejo se le cayeron todas las muelas. Ya. Sí. Pero pudieron haber hecho otro, ¿no? Uno más bonito. Uno, claro. uno que se hace. O por último, no pongas, ¿no? Ahora, no no, no hagas una presentación así con descubrimiento del, del escudo, con tanto yo para mostrar algo así. O sea, hazlo y déjalo ahí, listo. No es... No es, una, no es una gran obra que han hecho, no es oh, un mejoramiento, una nueva gradería para el estadio, ah, son 20 pesos. Un baño como la gente, ¿vos uno a la edad que tengo yo, yo, yo voy al baño un par de veces. Es más importante que es su 3D. Claro, miramos cómo se ríe el tigre allí, mostrame esa imagen que estoy poniendo, no, ese está llorando, ahí está riéndose, cómo se ríe. <risa> <risa> Claro, y si se da cuenta, mira, no es tan parecida la fisonomía del tigre claro. al tigre. ¿sabe qué me hace parecer una película que ha visto? ¿Ha visto usted Kung Fu Panda? Kung Fu Panda no. No. ¿A dónde la pasan esa? ¿Dónde venden? Sí, donde venden tres pelis, ¿Pasteles tres negris, bueno, y...? Claro, en, el, en las aracitas. ¿Dónde venden api? En el api con pasteles. Ahí claro. seguro que lo tiene que haber visto usted, ¿no? Ahí. <risa> a ver, si lo ponen al de Kung Fu Panda, el tigre, va a ver que es muy parecido al... Parece que utilizaron... Un... La viñeta, viñeta del de Kung Fu Panda para, para este tigrecito. O la otra, esa de los... No, ese está más bonito, el de los que comen los chicos los desayunos. Ah, sí, el de eh, Zucaritas. El Zucaritas, el tigre. Ese. Ahí está. Kung Fu Panda. Pero yo te digo, este tiene más cara de fiero que el otro. Es tigresa. Claro, creo. ayer salieron aquí la gente. usted sabe que en redes la gente reacciona al minuto. Pero claro... Que los bolivaristas ni siquiera tienen mascotas, que el león... no estoy hablando yo del león? Ni estoy hablando del bolívar, ni estoy hablando de nada. Claro. Estoy hablando que me parece una estupidez esto que han hecho. Que pudieran haber hecho una cosa mucho mejor. Sí, o directamente hacerlo así. Y quiero saber cuánto costó. Claro, eso le digo, cuánto costó. Claro. Para a salir con una cifra de esas... Con pajaritos preñados. Claro, astronómicas. Bueno. Para su tigre de tres... Su tigre Hay de tres muchas cosas de... que se pudieron haber hecho, ¿no? Ah, ¿Dónde está el hincha de ¿eh? ¿Eh? Pues ya me voy. No sé, debe, no, no, debe, debe estar avergonzado. Debe estar avergonzado. De Seguro que no va a aparecer Romero por aquí. Porque le da vergüenza. ¿no? No, Esto. Yo defiendo a mi equipo. ¿Eh? Yo ah. defiendo a mi equipo. Habilitar el micrófono Esta vez yo me pongo del lado <risa> suyo porque lo carguemos a este. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué has dicho? ¿Has visto esa. Escultura? Maestro, ¿cómo, ¿Cómo está? Pero Ahora está sí vamos a. ¿A qué? Tener opiniones diferentes. Yo creo que a caballo regalado no se le mira los dientes Yo creo que le hago el A ver, discúlpeme ¿Cómo usted puede decir que a caballo regalado no se le mira los dientes? ¿Pagó? ¿Pagó el tigre? Claro, ya habéis una fortuna por eso Por el tema del yeso Se ha hecho estafar entonces, pobre Ahí la inocencia ¿Te parece a vos que esa es la imagen del tigre? no debería ser, pero... ¿Pero qué? Pero ahí está, ¿no? Ya está hecho ¿Qué más? No, no, no tiene, ¿Aprenderemos no tiene... a quererlo? No, no, no, ¿Qué tigre? No, no, no. ¿Qué, qué, ¿Qué quería usted, don Juan? A ver, pongan la imagen de esa vez. ¿Un, no un tigre más, qué aguerrido, pero, un tigre eh, riendo. Ese tigre está más viejo, no tiene ni muelas. Aprenderemos a quererlo, si ya gusta. Mirá un cholet que tiene mi amigo ahí en el alto. Es más bonito uno que tiene como, el patio papás, al lado. ¿Sabés qué? sabes dónde lo tiene el tigre? Al lado de la churraquera lo tiene. ¿eh? <ríe> Ya, que el artista no haya sido lo, lo más probo para realizar esta obra, ya tendremos los entre gustos y sabores no, no, que han escrito no. los autores, pero como no. todo como todo papá a veces tienes una variedad cuál, a ver, Cuando tu mamá te dice hijito, soy Mamá, soy lindo Y pucha, eres feo La mamá te va a decir Sos lindo, hijito Aunque Atenes. no lo no sea. O sea, vos sos la madre Entonces, de que ahora ¿eh? <risa> No, sí. pero, pero aquí está Vamos a aprender a creerlo al escudo y ya está no, La no, idea, no. el simbolismo Es el, lo claro. que, no, lo está que expresa lo claro es que está feo. En torno a esto lo claro Es lo que está que está importante feo. Más allá de, de que está bonito, feo Está feo No, para mí no está feo Para mí de decirte, no digo, la mamá, por más que diga feo, está para bien ustedes, la mamá. Digo, la lógica es esa, pero, ah. pero tiene que ir viendo un poquito más lo que va a expresar aquel. Que a tú vayas aquello? caminando y veas con ahí eso, tu es? escudo. Mira, con el... el tigre de su carita es más bonito que usted. ¿Eh? Sí, pero es enfocado wow. a niños. Pues. El nuestro es más aguerrido. A ver, poneme la foto. Ah. ¿Cuál es el otro del panda? ¿El tigre el, panda ese? El Kung, Fu panda. el Kung Fu Panda. Ese tiene cara más de fiera. Bueno. Ya, es que usted quería que sea más aguerrido, entonces. Ah, no. Que tenga expresiones más, más así de, de, de, de garra, así de rabia. De ¿Es ropa, tigre tarea. o qué? No, no es no, lo que mira, yo quiera. Sí no, ese parece pandillero, mira. Ese me lo pillo en la calle, me asusta y me voy, digamos. Esa es la idea, ¿no? Ah, la idea es que por lo menos se infunda algo de... De temor, respeto, desespero. de temor. Pero la verdad, el, el escudo no, el el es el escudo, escudo, Y es sí. más la última, te la muestro. Mostrame, la, mostrame el bus. Ese tierno, es ese eh, tierno. Eh, ahí cierto. estaría feliz vos, lo aprenderías a querer, ¿no? Ay, claro, ahí lo no, no, son. Las mascotas, mira todo oh, eso. ¿Por qué no pusieron esa mascota mejor? Eh? No, qué malos que son. Yo creo que al equipo hay que bancarlo. Y si viene ahí el. Dice que este está dando vueltas por el complejo de Nacho. Sí, está dando vueltas. ¿eh? Y mira sí. arriba y dice, bueno, te parece? yo tengo un muela le dice. ¿Eh? ¿Eh? No, después lo voy a ver a Don Juan sacarlo una selfie ahí con el fondo del escudo. Sí, te te, te lo... yo Cuando voy a chumar y cuando jugó el equipo de los grandes para transmitir. Le voy a decir después a los no socios voy. ahí que cuando no. se saquen la foto, mira. Mira este cómo te saca la lengua y se ríe. No. <ríe> y hasta ese ya. Ya, ya. y eso sí. que te está fumando mucho los dientes lo tiene medio amarillo viste bueno tal vez ya dicho tal vez la obra no es de las mejores pero ya está y te das listo? cuenta ¿Eh? ya está vuelve y a decir esto. lo mismo ¿eh? porque llegamos ya, a lo mismo listo, está. está feo pero ni modo hay que ya. aceptarlo ¿viste? Es más claro. voy a mostrar el micro mostrar el micro porque a usted ver. estaba orgulloso del microbús que tenía su equipo no claro Ahí está. feliz ¿Qué ¿Qué vos sabés que ese es Corona Costa no sirve para andar aquí por qué Explíquenle, por favor, usted que no es ver? ingeniero mecánico. Porque el, la corona de costa no sirve para las cuestas para las pendientes. Yeah. Y en La Paz no funciona. Esta es montaña. aquí necesitamos con la montaña? En cualquier subidita de estas. Yeah. La landeta no la hace. Sí. O sea, no la sube. Tiene que Cuando salir todo de la la facultad, de Aris, ¿no? No de lo de la facultad, ¿no? no de derecho ¿eh? <risa> Así que el próximo partido del alto le cerramos la vuelta por aquí porque por la autopista por, por va la autopista. agarra viaje agarra no, impulso. a los impulsos y llega. Entonces le cerramos la autopista, ¿por dónde va? Ahí ¿Y se muere le ganamos un poco el cover. ¡Viva el Lord ¿Quién ha hecho esta Ese, pues. ¿Ah? ¿Qué presidente pasa? Ese, pues, tu presidente. <risa> claro. <risa> bueno, ahí tendría que haberse hecho asesorar. Ahí, ahí no, ya no, podemos. No hay que seré decir. mecánico, yo, pues, para asesorar, ¿no? Claro, eso más quieren, ¿no? Bien. No, pero o sea, no para no comprar algo ser, yo me pues, hago asesorar. Pues. No es necesario ser un tremendo mecánico para darte cuenta que corona de montaña, no corona de costa no te funciona en La Paz. Lo que pasa es que le dieron uno a Oriente y uno a Blooming. Y estos se engancharon. No, pues por eso no da, pues acá el vehículo. Allá Una no... cosa, por ejemplo, su vehículo que usted tiene allá en Camiri, vuela. Claro, que, que, que, que la vagoneta que, que, que tengo acá, diga. Eh. Por eso cuesta más cara, ¿no? ¿También? Lógico. Claro, ahí está. Como bueno, va, ahí bien. sí compartimos, ahí sí, sí ya. Es, ahí. Es el, pero bien. en el escudo del tigre tengo ahí mi... mi, mi mis... Pónéselo de ir, nuevo. Ponselo. Esta tarde voy a ir. Pasando, selfie y se la traigo mañana. Pero si usted no lo deja entrar, lo si usted no es socio. ¿Eh? No, igual sí. puede. Claro. No, puede entrar usted. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Y una Porque no es socio. Porque ah, no es hay... socio. Una pinta de palomillo. ¿Pero, pero soy hincha. No a a la, la verdad no soy socio, no pero soy hincha. No, no sirve ser hincha. No sirve no, ser hincha. Hay en hay el linda club... Linda en la puerta, sí. le cuento, de, de, amarrada de una puerta a otra. No, liga, no es linda. Es la es puerta de vidrio, hermano. ¿Qué puerta de vidrio? ¿Cuál puerta de vidrio? Al ingreso. Que es puerta de vidrio. Nunca he ido a churrasco. ¿Vos no fuiste nunca? En la entrada principal es una puerta de vidrio, un blindex. ¿Blindex? Ah, no, no tranquila fue Fueron de churrasco al que tío. El chino nuestro ingeniero. ¿eh? El ingeniero japonés. ¿eh? Ya. <risa> el que trapista, tiene ¿no? cada foto con cada tipo que merece está preso. La primera foto que se hizo aquí fue con el jefe de la barra que lo busca Interpol. De boca. Voy a tomar un poquito de cuidado. De, de verdad. De verdad. Ya, de verdad. Bueno, y después se sacó una foto con el presidente del club. Imagínate. Así que cuidado. ¡Qué personaje! Estaba ¡Qué estaba personaje! Está cocinando algo. Seguro que está bajando. ¿Ah? ¿Ah? A cogiendo, la, gestión, la gestión. Mejor que nos cerremos. Estaba este por acá. Sí, sí no, va vamos. a estar dando una vuelta. Gracias a Nos vemos. Eh, ha sido ¿verdad? un placer. Bien, Esta vez sí, si yo. Eh... Está bien, de este lado. Muy bien. Muy Me parece muy bien. en Hoy, ¿quién gana? ¿El Milan o el Inter? Milan. Perfecto. ¿Usted quién gana? Milan. Ah, perfecto. Estamos Ay, todos, vamos, de vamos, todos de acuerdo entonces. de la mano entonces nos vamos. Al cojo. Oh. A ver, levantá <risa> la mano. Podríamos ser la... ¡Compañeros! La, la, la... El próximo... El, eh. el, el, trilobio, el trilobio. Estamos aquí porque sí. no podemos estar allá. Sí. Estamos junto a ustedes con el corazón en la mano para decirles. Vamos a fundar un nuevo club acá en Bolivia. Creo que lo, yo estoy haciendo política ya, hermano. ser presidente del club. ¿Para quién? ¿Ah? Para el que nuevo, sea. Palmaflor. No, ah, no. le coquetea a Palmaflor. Usted, usted. usted es inteligente. ¿no? Palmaflor es, le es inteligente. Palmaflor le coquetea. Sí. Nos vemos. Hasta luego.